Ayer, ayer fue un día emotivo y a la vez fue un día triste al ver cómo estuvieron todo mi pueblo, todos los cubanos que quieren una libertad y un cambio de gobierno. Salieron a la calle a luchar por, nuestro, por nuestra libertad y a la vez fue triste porque vimos como la dictadura arremetió sin miedo contra todos esos cubanos que pidieron una libertad hoy desde aquí quiero que sepan todos los cubanos que están allá que nosotros estamos con ellos estamos puestos cojones, y queremos la libertad de todo mi pueblo estas medallas son de ustedes, de ese pueblo que tanto se levantó para ver mis competencias por la madrugada y hoy lo están matando esa pinche dictadura por eso desde hoy desde aquí, desde México, le estoy pidiendo a todos los atletas del mundo que SOS Cuba, abajo la dictadura, Biden, ¿dónde estás? ¡pinga! Cuba está muriendo, cojones, necesitamos ahora de ti, necesitamos ahora de ese, de, ese, de ese mundo que se levante, que no miren a los lados, que miren al frente y que levanten la cara por mi país, por mi pueblo, que está muriendo, atletas del mundo, ayúdenme a compartir esto, ayúdenme a que todo el mundo vea y que sean partícipes, participe de, de, de, de, de lo que está haciendo el gobierno, el gobierno, la dictadura cubana contra mi pueblo. Por favor, ayúdenme, echen la mano, SOS Cuba, Cuba Libre, esto es de ustedes, cojones.